Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Muy buenas noches Puerto Rico, esperamos que hayan tenido un gran día. Les saluda José Figueroa y les doy la bienvenida a los sorteos de Lotería Electrónica. Hoy es viernes 5 de agosto de 2022 y estamos listos para celebrar los sorteos de Pega 2, Pega 3, Pega 4, Multiplicador, Loto Cash y Doble Revancha que serán certificados por el auditor Ricardo Carmona de la firma Auditores Aquino de Córdoba Foreign Company y supervisado por el personal de seguridad de la Lotería Electrónica en el estudio. Para este sábado el Powerball tiene un premio, escucha bien, de 20 millones de dólares. Aprovecha y juega el Powerball, que ahora te da la oportunidad de añadir el Double Play, donde tendrás doble oportunidad de ser millonario. También este verano llegó electrizante. Vamos, participa del verano eléctrico de lotería electrónica. Puedes ganar premios cash, bicicletas eléctricas, placas solares, baterías portátiles o scooter eléctrica. La pregunta es, ¿Estás listo para ganar? Anímate y juega verano eléctrico.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 Por esto y muchas otras razones, yo soy lotería. De esta manera, le damos comienzo a los sorteos de la noche de hoy... ...comenzando con el sorteo de Pega 2. Mucha suerte para todos. Adelante con el sorteo. Primer número. Uno. Segundo número. Tres. Los números ganadores en el Pega 2 son 1-3. Repito, 1-3, el 13. Continuamos ahora con el sorteo de Pega 3. Nuevamente, mucha suerte para todos... Adelante con el sorteo. Primer número. Dos. Segundo número. Nueve. Tercer número. Nueve. Los números ganadores en el Pega 3 son 299 299. Continuamos ahora con el sorteo de Pega 4, donde sin duda alguna usted tiene otra gran oportunidad de ganar en los Pegas. Adelante con el sorteo. Primer número. 3. Segundo número. 4. Tercer número. 8. Y el cuarto y último número que completa el sorteo es el 7. Los números ganadores en el Pega 4 son 3, 4, 8, 7, 34, 87. Y ahora continuamos con el multiplicador que aumenta hasta 5 veces los premios menores. Adelante con el multiplicador. Y el número ganador en el multiplicador es tanto como el número 5. Y de esta manera pasamos al sorteo de Loto Cash, que esta noche cuenta con un premio de 570 mil dólares. Los bolos están debidamente ubicados. Adelante con el sorteo. Mucha suerte para todos. De inmediato vamos a conocer la combinación de números ganadores para la noche de hoy. Adelante. Primer número. 27. Segundo número. 23. Tercer número. 21. Cuarto número. 18. Quinto número. 33. Y el Bolo Cash es tanto como el número 7. Los números ganadores, escucha bien, son 27, 23. 21, 18, 33 y 7. Ahora pasamos al sorteo de la doble revancha que tiene un premio de 245 mil dólares. Nuevamente, adelante con el sorteo. Mucha suerte para todos. Primer número. 4. Segundo número. 7. Tercer número. 20. Cuarto número. 27. Quinto número es el 13 y el bolo cash de la doble revancha es tanto como el número 8. Los números ganadores, escuchen bien, son 9. Disculpen, debo repetir, es el número 9. Repetimos, los números ganadores son 4, 7, 20, 27, 13 y 9. Muchas felicidades a todos los ganadores en los sorteos de la noche de hoy. Para más información, entra a nuestra página web loterías de Puerto Nos vemos en el sorteo de mañana sábado a las 2 de la tarde. Que tengan todos excelente noche.